Como siempre, bueno, pues gracias por estar en esta convocatoria de prensa, eh, que es simplemente, bueno, pues un poco de inicio de este año, ¿no?, de lo que vamos a afrontar en el 2018, que, bueno, pues aparentemente, como siempre, <coughs> eh, y sin duda, pues va a ser un año político apasionante, por decirlo de alguna manera, ¿no?, porque nos enfrentamos a muchísimos retos, fundamentalmente en la provincia de Córdoba. Nosotros, bueno, pues ya el año pasado terminamos eh, internamente todos los procesos eh, tanto de Izquierda Unida como del Partido Comunista, todo lo que tiene que ver con la Asamblea y los Congresos. Eh, hemos salido con mucha fuerza interna de esos procesos y con unos elementos de eh, político y un debate político muy importante que se dieron en esas asambleas que nos permiten eh, afrontar el 2018, pues con la idea clara de qué es lo que esta organización política quiere para el futuro de la provincia de Córdoba, Andalucía y del Estado. ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, eh, en el análisis que se hicieron y en el análisis que hemos hecho, evidentemente la provincia de Córdoba, pues tiene unos datos. Eh, sociológicos que son terribles, ¿no? eh, estamos hablando de una provincia con más del 30% de desempleo, la eh, provincia de España con más alto nivel de desempleo y una provincia donde por ejemplo el paro femenino se sitúa por encima del 35% ¿no? yo creo que con esos dos datos nada más pues ya ...tenemos claro de que tenemos muchísimo trabajo por delante... ...del punto de vista eh, institucional... ...los que estamos y las que estamos en las instituciones... ...y también de movilización... ...que es la otra pata que Izquierda Unida siempre va a mantener... Eh, ...como digo, bueno, pues eh, estamos trabajando... Eh, ...en muchísimos, eh, bueno, eh, frentes eh, sociales... ...y frentes institucionales, en el 2018... Eh, como digo, si no hay ningún adelanto electoral, que eh, puede ser que haya alguno, no es descartable. Eh, nosotros vamos y nosotras vamos a seguir eh, trabajando desde abajo para crear todas las condiciones posibles de que en los procesos electorales de las municipales y de las autonómicas, fundamentalmente igual que de las europeas, que son las que ahora vienen, bueno, pues seamos muchísimos más y muchísimas más las que eh, afrontemos estos retos para poder vencer las políticas de derecha que en Andalucía ha llevado el PSOE durante muchísimos años o que de manera terrorífica lleva Rajoy en el Estado y que podamos de una vez por todas pues sumar ...sumar esfuerzos para poder tumbar... ...ese modelo político, económico y social... ...que nos ha traído hasta aquí... ...bueno, me acompaña como veis... ...Paco, Paco Ángel, Francisco Ángel... ...que es nuestro portavoz en Diputación... ...y Elena, que es la parlamentaria andaluza... ...que, eh, bueno, eh, de Izquierda Unida por Córdoba... ...y ahora le doy a ellos la palabra... ...que irán a cuestiones más concretas. Paco, sí. Buenos días... ...bueno, como decía... ...Pedro, nosotros... ...continuar la línea de trabajo... ...dentro de la Diputación Provincial... ...la línea de trabajo que nos marcamos ya... ...hace ya dos años y medio aproximadamente... ...en el que... ...como no solamente la situación... ...económica y social que, que comentaba mi, mi compañero... Eh, ...nuestra idea desde la Diputación Provincial... ...es en definitiva contrarrestar esas políticas... de ...por parte del Gobierno Central, del Partido Popular... ...y también de la Junta de Andalucía... ...que sistemáticamente vemos... ...que los distintos presupuestos generales del Estado... ...y presupuestos de la Junta... ...pues maltratan a la provincia de Córdoba... ...con todas las limitaciones en competencias... ...que tiene la institución provincial... ...pues bueno yo creo que estamos intentando... ...y se está haciendo desde nuestro punto de vista, de forma satisfactoria, un buen trabajo, eh, como parte también del equipo de gobierno con el Partido Socialista, como digo, para eh, contrarrestar este tipo de políticas. Y ponemos siempre en cada uno de los, de los presupuestos, en cada una de las anualidades, el acento en dos puntos, dos puntos claves, como son el empleo y, y la política social. Las políticas sociales hemos incidido una vez más este, este año en este ejercicio que debía de aumentar, eh, recordar que el presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social ha subido más de un 11% y recordar como dato también significativo que de uno de cada cuatro euros pues, se va a destinar a políticas sociales. Yo creo que es necesario la situación actual, como digo, pues sobre todo para contrarrestar ese abandono que por parte de otras administraciones pues, tiene, no solamente Córdoba a ciudad sino también toda la provincia y como digo sistemáticamente anualidad tras anualidad pues viene desarrollándose y también como digo en el tema de empleo todos sabemos que la diputación al igual que, que los ayuntamientos no tienen mucha capacidad a la hora de, de ejercer políticas activas de empleo y demás pero yo creo que de esa forma de trabajar que hemos implementado en la diputación con ese carácter transversal que le estamos dando a la área no solamente en el tema de empleo sino también en, otra, en otras cuestiones importantes pues se está consiguiendo por poner un ejemplo dentro de la delegación de igualdad este año van 525.000 euros para el programa Emplea. Que en definitiva lo que se pretende es paliar esa situación de abandono que tiene la mujer rural en los pueblos de, de nuestra provincia. ¿no? Eh, igualmente desde la cultura, pues ese aumento y esa apuesta por la inversión, esa apuesta por la obra pública, que como digo, con ese déficit que vienen de otras administraciones, pues intentamos paliarlo en la medida de nuestras posibilidades. Por poneros también algún ejemplo, más de 850.000 euros en el programa de rehabilitación y patrimonio de edificios de interés histórico-artístico. Eh, inversión y empleo para ...nuestra provincia, aparte de conservar nuestro, nuestro patrimonio, ¿no? que no es menos, menos importante. Eh, la apuesta por el, nuestro producto agroganadero, al ser Córdoba una provincia eminentemente agroganadera... ...seguiremos trabajando en esa línea porque eh, los problemas de despoblación... ...entendemos que si no es actuando en el foco de origen, apostando realmente por los pueblos... ...pues difícilmente se puede hacer, se puede hacer nada. ¿No? Eh, no solamente en este tema, como digo, en esas políticas, sino también en el tema de la infraestructura. Se está haciendo un esfuerzo importante por, por la institución provincial en el tema de las vías de comunicación y destacar por parte la parte que nos corresponde también en las infraestructuras rurales. Que Como sabéis, se puso en marcha el plan de reposición y mejora de caminos municipales y que eh, a finales de año, por fin, la Junta de Andalucía ya ha sacado este orden que, como anunciamos anteriormente este verano, pues, va a suponer una inyección importante en colaboración directa con la Diputación que va a incrementar la, esa mejora, ese presupuesto para la mejora de caminos de titularidad municipal y también provincial. Y para finalizar, y yo creo que también es muy interesante, sobre todo para trasladar y para trasladar la calma necesaria en estos momentos. Me estoy refiriendo también, como sabéis, al problema del agua que están sufriendo algunos vecinos del, del norte de la provincia. Fundamentalmente a los que se abastecen del pantano de, de Sierra Bollera. Sabéis que. Eh, creo que, si no recuerdo mal, los datos están en torno a un 30-35% de capacidad de este pantano. Lógicamente, las características organolécticas, cuestión de eh, olor, sabor, color de, del agua, pues está creando cierta alarma hoy mismo voy a tener una reunión con el presidente en Proasa, no solamente de Izquierda Unida como parte integrante del equipo de gobierno sino también yo mismo como miembro del Consejo de Administración, sobre todo para que esa información que se tiene por parte de, de la empresa provincial se traslade a los vecinos, en la medida de lo posible solucionar lo que se pueda solucionar, pero sobre todo esa información necesaria, como digo, para tranquilizar a los vecinos y garantizar la potabilidad del agua, que yo creo que en la situación actual, pues bueno según los datos que tenemos a través del o así, así lo dicen, pero yo creo que hay un problema, eh, que este verano, se va, si no mejora el año hídrico, pues se va a haber mermado todavía más la calidad del agua, pero tenemos que transmitir esa tranquilidad a los vecinos como tal. Por lo tanto, eh, acabo mi intervención en ese sentido, lanzando ese mensaje de tranquilidad y sobre todo de anunciar esa reunión con el presidente de Enproasa para que se adopten las medidas, sobre todo de información, eh, que los vecinos sepan de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues Buenos días a todas y a todas. Yo quiero aprovechar este inicio de año bueno, pues felicitando el año nuevo y, como dice una amiga mía, que tengan mejor vida. No, no solamente un buen año, sino una buena vida. Así que a ver si el año 2018 eh, se porta bien y nosotros nos portamos bien con él. Desde el punto de vista de la política andaluza, saben ustedes que hemos caracterizado al gobierno de la presidenta de la Junta de Andalucía de Susana Díaz ...como un gobierno que está más eh, pendiente de las palmas que le hacen los poderosos... ...que de los pitos que le puedan eh, trasladar el pueblo trabajador andaluz... ...a través de distintas eh, movilizaciones o manifestaciones con respecto a deficiencias de los servicios públicos... ...por tanto un gobierno andaluz que no está preocupado de resolver los problemas... ...graves problemas que tiene el pueblo andaluz y también el pueblo de Córdoba... ...sino que está eh, más preocupado de esa, más ocupado de esas palmas... ...y eh, bueno, pues destila una política de propaganda... ...como pudimos trasladar cuando analizamos aquí... Eh, ...la renta mínima de inserción... Eh, ...que hablan de 198 millones de euros... Cuando eso no va a llegar va a, a 42.500 familias, cuando la realidad de Córdoba y de Andalucía es que tenemos un 43% de familias, de unidades familiares en riesgo de exclusión social o en exclusión social. Es eh, un ejemplo claro, creo, a mi juicio, de una política de propaganda que no va a paliar ni va a solventar una realidad durísima de unas condiciones materiales de vida que se han instalado en la sociedad andaluza y cordobesa, no porque haya una plaga divina, sino por mor de las políticas que eh, se han venido aplicando desde que eh, se cumplen 10 años a lo largo de este 2018, estamos en esto que se llamó la crisis financiera internacional. Desde el punto de vista de los intereses de la provincia de Córdoba y que es lo que vamos a trasladar al Parlamento, vamos a ser martillo pilón con un plan estratégico sobre la industrialización de la provincia de Córdoba. No es posible que el Gobierno andaluz mire para otro lado con la necesidad que tiene esta provincia de generar empleo estable y de calidad y de recuperar una, un tejido industrial que pueda hacer que esta provincia abandone eh, los puestos que ahora mismo tiene de desempleo, de precariedad laboral y también de riesgo de pobreza. En segundo lugar, vamos a seguir trabajando porque se constituya un tren de cercanía desde Villa del Río a Palma del Río y ahí, aunque es una competencia importante del Gobierno central, desde luego también desde la comunidad autónoma, desde el Gobierno de la comunidad autónoma deberán de mojarse, de pringarse y de trabajar porque ese tren de cercanía pueda ser una realidad. Otra cuestión que llevaremos al Parlamento tiene que ver con el cementerio nuclear del Cabril, que aquí hay eh, dos cuestiones, que son los residuos que están llegando al Cabril y, por otro lado, una nueva ampliación del Cabril. Los más eh, veteranos de la sala sabrán que el Cabril... Eh, ha habido distintos gobiernos que han mentido a raudales a la población, que han tenido eh, distintas ampliaciones a pesar de que, bueno, se prometía el oro y el moro con respecto a que cuando se eh, colmatasen la celda eh, que inicialmente se construyeron, pues el cabril se cerraba. Bueno, pues también será objeto de iniciativa parlamentaria el cabril. Con respecto a la situación del campo, que saben ustedes que hemos sacado una, un periódico donde contamos cuál es la realidad del campo de Córdoba y de la realidad de las mujeres eh, que trabajan en el mundo rural, eh, dos cuestiones fundamentales. Una, la necesidad de que el Gobierno remita al Parlamento el proyecto de ley de eh, soberanía alimentaria, de, de agricultura integral perdón, y soberanía alimentaria, que permita hacer una política ...e intervenir en la situación que ya ahora mismo tiene el campo de, de Andalucía y concretamente de Córdoba... ...y también modificar e intervenir en una cuestión fundamental... ...el campo no puede ser un espacio de trabajo temporal ¿sí? y precario... ...sino que tiene que generarse un tejido industrial asociado a la producción agrícola que permita que del campo se pueda vivir a lo largo de los 365 días del año, que la riqueza y la plusvalía se quede en el territorio andaluz y en el territorio cordobés y por otro lado eh, asegurar la no discriminación de las mujeres o la no eliminación de las mujeres del campo por mor del proceso de mecanización, que es un proceso que está aquí, que está aquí para quedarse, pero no puede ser utilizado para la eliminación de las mujeres del de, eh, campo. Mm, básicamente, esas son eh, algunas de las cuestiones que quería destacar, por no alargarme en demasía, y una cuestión más puntual eh, que afecta a la, a la ciudad de Córdoba, que tiene que ver con Ategua. Eh, saben ustedes, repartimos, creo que en la penúltima rueda de prensa, una proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento, en la que se instaba al Gobierno andaluz a declarar eh, Ategua como eh, yacimiento arqueológico, a que tuviera una una estructura administrativa que fuese capaz de poner en valor ese yacimiento, a que se constituyera una mesa por Ategua donde estuvieran las distintas administraciones, la Asociación de Amigos de Ategua y la universidad que fuera capaz de impulsar ese yacimiento y eh, volveremos a insistir en el cumplimiento de esa proposición no de ley porque eh, las proposiciones no de ley están para cumplirse y no podemos tener gobierno un gobierno insumiso a los mandatos que establece el Parlamento de, de Andalucía. Básicamente esas son las cuestiones que les quería comentar, además de esperar que el año 2018 siga siendo un año de impulso de la lucha de las mujeres por desterrar una sociedad patriarcal, eh, que el próximo 8 de marzo se nos presenta como un 8 de marzo apasionante desde el punto de vista de una jornada de lucha para conseguir ese eh, el, el destierro del patriarcado, eh, y los efectos que eso tiene para con las mujeres desde el punto de vista de la violencia de género pero desde el punto de vista de todas las violencias que afectan a las mujeres así que especialmente a las mujeres en este caso de la provincia de Córdoba esperemos encontrarnos preparando un grandioso 8 de marzo y que el año 2018 siga siendo eh, el año de la lucha de las mujeres por conseguir eh, la igualdad y desterrar una sociedad patriarcal. Gracias. ¿Una duda eh, eh, en cuanto al Ayuntamiento de Córdoba? ¿Qué objetivos concretos se marca Izquierda Unida para el este 2018? Bueno, eh, lo explicaremos. ¿no? En los próximos días vamos a dar ruedas de prensa de cuáles son los retos eh, que tiene cada delegación y que tiene cada, cada, cada concejal, en este caso del Grupo de Izquierda Unida. ...en las delegaciones que tiene... ...pero bueno, hay una cosa muy positiva ya ¿no?... ...y es que gracias al magnífico trabajo... ...que ha hecho mi compañera Alba... Bueno, ...pues tenemos los presupuestos ya en marcha ¿no?... Eh, ...fijaros... Eh, qué buena noticia es que hoy ya estamos trabajando con el presupuesto 2018, que eso nos permite pues todos los proyectos que tenemos que tenemos pendientes pues poder poder tener capacidad presupuestaria para poder ejecutarlo, somos la única ciudad de Andalucía y prácticamente de las pocas, pocas, pocas que hay capital de provincia en España que tiene que tiene esa posibilidad y eso es gracias al magnífico trabajo que ha hecho Izquierda Unida y que ha hecho que ha hecho Alba Dobla y que ha hecho su equipo ¿no? A partir de ahí todo lo demás os lo iremos contando porque, desde luego, el 2018 es el gran año de ejecución de, de todos los proyectos que ya venimos, que venimos trabajando de los dos años anteriores. Ayer el coordinador eh, regional de Izquierda Mira dijo que en una entrevista a 1 que estaban puestos los cimientos para la competencia de Izquierda Mira con otras fuerzas públicas y sociales para las elecciones. No sé si esos cimientos se han puesto ya en Córdoba o ¿no? se ¿Sí están empezando a poner en Córdoba. Bueno, eh, nosotros creemos que para ganar las elecciones municipales en el 2019 necesitamos efectivamente que eh, bueno, haya confluencias políticas y sociales en Córdoba para poder, para poder eh, tener ese resultado. ¿no? Se está haciendo en Andalucía y se está haciendo en todas las provincias, también en Córdoba. ...que la, la confluencia política y social va más allá... ...de que se sienten dos dirigentes en una sede o en una mesa... ¿no? ...está la lucha por la sanidad pública... ...la lucha por la educación pública... El, eh, ...cercanía Villa del Río, Palma del Río... ...el Cabril, en todos esos espacios de lucha... ...los Miner es donde nos estamos encontrando con mucha gente... ...con muchos partidos... ...y con, bueno, pues movimientos sociales... ...que son los que, eh, con los que tenemos que confluir... ...para ir a las municipales y a la autonómica. O sea, que los cimientos se dan, en el, como se suele decir, en el tajo político. ¿no? ¿Vale? ¿Qué tiempo valgáis para pasar de esa confluencia que um, estás describiendo a una confluencia más gráfica? ¿no? Que veamos además de los cimientos, yo no sé. Más, más concreto. Planta, ¿no? ¿no? <risa> <risa> no sé si tenéis alguno. La Dirección Andaluza ha marcado una fecha en el calendario que creo que es el 10 de febrero para tener una reunión importante de dirigentes de Izquierda Unida cargos públicos y compañeras y compañeros que van a estar en esa asamblea donde ahí bueno pues vamos a hablar ya vamos a empezar a hablar de la política de convergencia para las elecciones autonómicas y para las elecciones municipales por lo tanto el calendario diríamos un poco empieza a grandes rasgos empieza ese 10 de febrero aunque bueno en Córdoba ciudad en otros pueblos y en otra, y en otros espacios estamos y vamos a tener otro tipo de reuniones y otra dentro de la normalidad pero digamos el gran acto primero de debate político sobre el modelo de convergencia el debate político el 10 de febrero. Vamos a empezar la mezcla de Irina. ¿La Oquí Izquierda Unida retoma o, o va a tomar la iniciativa en ese, en ese proceso de confluencia? Bueno, lo explicó ayer el coordinador general y nosotros, y nosotros en, el, en el mismo sentido. ¿no? La confluencia es algo que se da de igual a igual, eh, ...que se hace desde el respeto político... ...y que se hace desde que, desde que la iniciativa es colectiva... ...no es de una fuerza política, evidentemente... ...bueno, pues nosotros estamos en ese plano... ...de trabajo en igualdad y de respeto... ...a todos aquellos que quieran confluir... ...en un modelo político y en un contexto político... ...que ya lo explicó ayer Antonio... ...que tiene una, eh, bueno, unas características... ...y que nosotros hemos, de, eh, hemos analizado... ...y que queremos afrontar eh, con más gente, ¿no? O sea que antes, porque al final siempre hay mucho debate sobre los nombres... ...cómo hacerlo, las candidaturas y todas estas cosas que tanto preocupan a, a alguna gente... ...antes de todo eso, nuestra preocupación nuestra ocupación es la política. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros vamos a ofrecer a la sociedad andaluza... ...y a la sociedad cordobesa llegar al momento eh, como modelo alternativo al que hoy hay? ¿Cuáles son los elementos políticos? Eso es lo que ahora vamos a debatir. ¿no? Y si lo que te refieres con las ventanas, las puertas y lo demás, que es las candidaturas, eso se irá viendo conforme vaya pasando el tiempo. Eso es lo último.